Welcome Nómodas. Bueno, este vídeo es diferente. En este vídeo no hay contenido. Bueno, no es de contenido técnico, pero sí que hay un par de cosas que te pueden interesar. A qué me refiero? Seguramente habrás visto alguno de estos vídeos y este vídeo de lo que trata es de ordenarlos, ordenarlos en forma de un curso. Sí, es el índice de este curso, bases del entrenamiento. Pues tenemos eh, conceptos básicos, entrenar es un proceso, síndrome general de adaptación, principios del entrenamiento, componentes del entrenamiento, la carga de entrenamiento 1 y 2, preparación física y, con, y, y capacidades condicionales, a preparación técnica y práctica teórica, preparación psicológica y biológica y bases de la planificación y la periodización. Este es el orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ese es el orden de este curso, estos vídeos que hemos ido sacando de más o menos media horita, pues ordenados de esta manera. Es un curso muy básico de lo primero que deberíamos saber a la hora de, de, de adentrarnos en el mundillo del entrenamiento y por eso es bases del entrenamiento. Profundizando un poquito más en, en los contenidos, pues bueno, pues, pues sería, esos son los contenidos de, del curso, ¿no? pues Conceptos básicos. Actividad física, ejercicio físico, deporte, entrenamiento, incluso debatimos un poco sobre el entrenamiento funcional. Entrenar es un proceso, pues valoración, objetivos SMART, planificación, periodización, programación, ejecución de sesiones. Un tercer contenido bloque, que es el síndrome general de la adaptación o no, síndrome general del estrés y la sobrecompensación, sobrecompensación sucesiva y acumulada. Um, principios de entrenamiento, principios que inician la adaptación, principios que garantizan la adaptación y principios control de la adaptación, así como principios pedagógicos. También hemos visto los componentes del entrenamiento, preparación física, técnica, táctica, psicológica, biológica y teórica. Hemos visto también dentro de ese capítulo ¿no? la relación que tenían esto con los sistemas del organismo y la unidad funcional. Vimos eh, en los dos vídeos de carga de entrenamiento, pues en el primero los parámetros de la carga, sí, volumen, intensidad, duración de, de descanso, densidad frecuencia y tipo de ejercicio, así como la cuantificación de cada uno de estos um, parámetros de la carga o componentes de la carga. Y en el vídeo 2 de la carga vimos pues, qué es la carga externa, qué es la carga interna y propuestas de control y cuantificación de esa magnitud de la carga. Vimos en el vídeo de preparación física y capacidades condicionales, pues nos fuimos del modelo tetracompartimental ¿no? de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad a un modelo más jerárquico, una estructura, ¿no? que había unas capacidades básicas, unas coordinativas, unas facilitadoras y unas resultantes. Luego nos fuimos también a la preparación técnica, táctica y teórica, donde vimos, entre otras cosas, pues el análisis de las necesidades del deporte, de sus características y de sus acciones. A partir de ahí vimos cómo es la toma de decisiones, ¿no? táctica uh, y sus herramientas, y el aprendizaje de las habilidades y también con herramientas para aplicar. En el capítulo, ¿no? el décimo, en preparación psicología biológica, vimos cositas de la comunicación, cositas relacionadas con el liderazgo y cómo hacer correcciones. También vimos pues, aplicaciones de la psicología, del estado de ánimo, de la activación, concentración, también vimos alguna cosita de, de la entrada visible, que no está aquí, pero bueno, vimos un poquito, un poquito. Eh, y en el 11 vimos las bases de, planific de la planificación y la periodización ¿sí? conceptualización sobre qué es la planificación, qué es la periodización y qué es la programación, modelos y ejemplos de macrociclos, mesociclos y microciclos. Y aquí hay una cosa que veréis. Esto de aquí no lo hemos visto. Cierto. Y eso es una de las novedades que ap aportamos en este vídeo. Este vídeo os va a dar la posibilidad de obtener un certificado, sí, sí, un certificado eh, realizado por, por mí, ¿no? del curso bases del entrenamiento, eh, pues un certificado a Fulaneto de tal, a quien lo complete, porque hay una condición para completarlo, a quien lo complete, pues se calculan 15 horas de duración, esas 15 horas de, de duración se calculan, no lo digo porque en la universidad se calcula igual y de algo sí. Eh, de eso de algo sé eh, es que 6 eh, horas de impartición corresponden a 9 horas extra de trabajo autónomo del alumno siempre se computa por cada hora de impartición es una hora y media de trabajo autónomo lo cual es más 9 ¿sí? esas 9 horas salen del estudio del repaso de los vídeos del estudio de los pdf recordad que ya están los pdfs siempre colgados en cada uno de los vídeos en la descripción y bueno y de realizar las tareas que, que te ha puesto el profesor en este caso yo eh, y, y bueno, y aquí tenemos los, los contenidos del curso, que son los que he leído antes, ¿sí? los contenidos del curso, que es para que, bueno, eso es importante que un certificado lo tenga, nota mental, ¿sí? eh, siempre que hagáis un curso o cualquier cosa que, que tengáis un certificado, tiene que ir acompañado siempre de los contenidos del curso, si no, eh, el, el certificado no va a tener validez. Y sí, he dicho validez. Antes de que nos pongamos nerviosos, os explico cómo funciona de verdad, sin ser tendencioso, sí, de verdad, cómo funciona el marco legal de competencias profesionales. Piano, piano. Tenemos por un lado el sector, ¿no? las profesiones de la actividad físico-deportiva y luego tenemos aquí, bueno, lo voy a hacer muy rápido esto, el deporte federado. Para el deporte federado, o sea, el entrenador de fútbol, necesita un título federativo ¿sí? y para cada deporte hay su título federativo. Lo cual esto es aparte, nos centramos en la parte de la, del sector actividad física y deportiva, pues si bien es cierto que con el grado universitario de actividad física y deporte tienes acceso a todas las competencias del sector actividad física y deportiva, no es la única vía directa. eso Son vías directas, no es la única vía directa para eh, acceder al mercado laboral. Hay otra vía directa que son los ciclos formativos, obviamente, de actividad física y deporte, que te dan acceso no a la totalidad, sino a una parte, al título del, del, del, del ciclo formativo. Hay varios ciclos formativos, ahora no vamos a detallar cuáles hay, pero cada ciclo formativo te da un, un trocito del queso de la actividad física y deportiva. ¿sí? Puedes acceder de manera directa y hasta ahí es lo que mucha gente cree, pero todavía faltan, de, de vías directas, todavía faltan los certificados de profesionalidad. Los certificados de profesionalidad son algo mucho más concreto, mucho más específico. Um, instrucción uh, de actividades colectivas con soporte musical, sí, es, vale, ser instructor de dirigidas, ¡pam! algo muy concreto. Um, ¿Cómo se llama? Entrenador, no, monitor, instru instructor de actividades físico deportivas, ¿no? de acondicionamiento físico en, en sala polivalente, ¿no? Para ser técnico de sala, ¿no? etcétera, etcétera. Son son certificados de profesionalidad muy concretos que te dan acceso a algo muy concreto de todo el marco que es lo que es la actividad físico deportiva. Obviamente el escalado de en horas, ¿no? pues cuatro años de formación, dos años de formación y poco, un poco menos de un año. Los certificados de profesionalidad son unas 500. No me acuerdo. Unas 500 horas de, de, de, de formación. Hasta ahí vías directas, pero existe lo que se llama un uh, proceso de acreditación de competencias profesionales. Esto existe y es normativa europea, ¿sí? y para que podamos viajar por toda Europa y trabajar por toda Europa, eh, hay unos sistemas que garantizan que cualquier persona que se haya formado en su profesión, bueno, pues no solo de nuestro ámbito, ¿eh? en cada profesión, eso está regulado. Entonces, esto existe. ¿Qué es esto del proceso de acreditación de competencias? Pues es una manera de equiparar la formación que ha hecho uno a lo largo de la vida, ¿sí? normalmente en los últimos 10 años, y o oh, la experiencia profesional en un, en un ámbito, eh, pues poderlo regular y poderlo comparar contra un certificado de profesionalidad. De manera que accedes a este, a este, a este coto de la actividad física deportiva que, que podías hacer mediante un certificado de profesionalidad. Pero eso es así. O sea, yo, uno, si hace X formaciones y va acumulando, creo que te que acumular también en unas 500 horas, 400 y pico horas. Eh, de formación y o oh, 2.000 horas de experiencia. Pero no solo son horas, sino que encima tienen que estar eh, eh, distribuidas en una serie de, de, de unidades de competencia, ¿no? Pues yo qué sé, la de entrenamiento en sala polivalente, si no recuerdo mal, es primeros auxilios, um, no sé bien el nombre, pero es planificación, programación, instrucción y y, um, y valoración, claro. Valoración, primeros auxilios, valoración, planificación, programación, instrucción de, de, de, de los ejercicios. ¿sí? o sea, Esas formaciones y o experiencias que tú tengas se tienen que ir eh, agrupando y asignando cada una de esas unidades de competencia y cada uno de esos vasos tienen que llenar ¿no? el, el, el, el, el, el, el monto total de horas distribuidas como toca. ¿Esto quién lo hace? Esto lo hace un asesor, pero es un proceso. ¿sí? O sea, uno va a... Sí, se inscribe en el proceso, lo aceptan en el proceso, un asesor coge el caso, mastica toda la formación, mastica toda la experiencia, lo va agrupando y si al final la cosa sale, le permite ir a un tribunal de evaluación. Yo soy evaluador, ¿eh? Yo soy evaluador y he suspendido gente. Y entonces tú vas a un tribunal de, de evaluación y con con el informe del asesor y ahí te enfrentas a un examen, pero no examen de verdad. Es oral, pero es un examen de verdad. Entonces se te pregunta sobre primeros auxilios, se te preguntan sobre valoración, tests, uh, bueno, se te pregunta sobre programación y planificación, se te pregunta cómo instruir y cómo corregir. Se te pregunta todo lo que tienes que saber en tu profesión. Si tú sales airoso de ese examen, tenés el OK, entonces ya te puedes um, se te, se te acredita que tú tienes las competencias del certificado de profesionalidad y, por lo tanto, puedes ir, en caso de, por ejemplo, Cataluña, pues ir al famoso ROPEC, ¿sí? el ROPEC el registro, el registro oficial de profesiones del deporte de Cataluña. Eh, es algo que, que en Cataluña pues, hay un registro de gente que si estás en el, en el registro o no estás en el registro, por lo tanto, si has pasado una de estas vías. Esta vía del proceso de acreditación de competencias es indirecta, pero existe. Sí, y ya está. Y esto es así. ¿sí? Por tanto, que no es, que no es el objetivo, pero, pero este tipo de certificado te puede ayudar a o bien a vestir tu currículum porque ya estás en el sector, o si, si bueno, pues si, si pretendes acceder a un, a un proceso de creación de competencias, te puede, su, te puede servir para sumar pues, 15 horas. Es muy poco, pero hey, es gratis. A mí la verdad es que lo que me haría ilusión es que, bueno, pues, pues que lo hagas por aprender y ya. ¿sí? ¿Por qué digo para aprender? Si los vídeos están ahí. Bueno, pues porque la única manera de aprender es tomando un papel activo. Sí, entonces, pues qué mejor que enfrentarte a una evaluación. ¿sí? Entonces yo he diseñado. Ahora la veréis y seguirá aquí colgada. Pues la evaluación y es voluntario. Quien quiera someterse a esa evaluación pues, y la supere, pues yo le tramitaré este título y ya está. ¿Qué tenéis que hacer si queréis? Pues entregar en formato PDF y mediante mail a mi correo electrónico robert.usac.gmail.com el siguiente trabajo que ahora veréis. ¿sí? Lo que es muy importante y voy a ser muy pesado es que justifiquéis todas las respuestas, ¿sí? o sea, razonéis todas las respuestas. Aunque sea un test, hay que razonar. Pero yo quiero ver cómo pensáis, que de esto va la película, ¿sí? de pensar, no de acertar, va de pensar. Voy a pasar las preguntas muy rápido porque, insisto, ¿eh? si queréis esto, está en el PDF. ¿Vale? Va a haber una pregunta que ya ha salido en mi Instagram. Por cierto, si no me estáis siguiendo, seguidme, arroba, arroba actos, ¿vale? eh, que es sobre bueno, sobre, sobre actividad física, deporte, ejercicio físico, o sea, sobre las diferentes estas. ¿no? Otra pregunta sobre eh, el deporte ¿no? y el criterio para ser considerado deporte. Otra pregunta sobre el proceso de entrenamiento está abierta. Otra pregunta sobre la adaptación o la compensación, también tipo test. Eh, ojo, eh, cada pregunta tipo test pido que justifiquéis y razonéis la respuesta. Otra pregunta sobre cargas de entrenamiento. Otra pregunta sobre el entrenamiento invisible, esta vez también abierta. Otra pregunta sobre componentes de la carga, decir, cuáles son y qué has entendido de esto. Otra pregunta sobre cuantificación de la carga, en este caso por Edward Stream, ¿sí? también justificar la, la respuesta. Eh, una pregunta sobre aprendizaje motor, aprendizaje de habilidades y esta sí que la comento un poco más, porque esta es la, la dura, por así decirlo, que es buscar o hacer tú mismo una planificación de entrenamiento, ¿sí? en internet hay un montón, ¿sí? eh, donde se aprecian las estructuras pues, de macrociclo, mesociclo, microciclo o periodos, fases, ya vimos que hay nombres diferentes, bloques, me da igual cómo se llamen, ¿no? pero que se, que se vea que hay esa estructura ¿no? fractal ¿no? De, de, de bloques pequeños y bloques más grandes. Y entonces intentar eh, justificar o explicar el por qué creéis que, que, que quien hizo la planificación la hizo como la hizo. Si la has hecho tú, pues obviamente pues justificar por qué has hecho, por qué has tomado las decisiones que, que, que has tomado. ¿no? Y ya está. Me refiero a que si veis una dinámica de descargas así, pues decir, mira, yo creo que, pues que este autor, mira, cada cuatro hace una recuperación porque quiere generar una, una sobrecompensación acumulada. Vale, good. Sí, me da igual, pero justificar y razonar la respuesta. A partir de aquí, ah, no, una pregunta libre, sí. Eh, esa es una pregunta libre, una pregunta fuera del... ¿vale? Más allá, es más para mí, ¿vale? ¿Qué has aprendido en este curso y qué quieres aprender en el futuro? Esto me va a dar muchas pistas a mí hacia donde tengo que tirar para seguir creando contenido. Eh, eh, recordad, todo esto, me da igual si usáis Word, Page, uh, PowerPoint, me da igual, pero sobre todo que, que al final lo paséis a PDF, ¿vale? Me lo mandáis en PDF si queréis, ¿eh? a mi correo robertpunosacarrob@gmail.com y ya ¿vale? y yo os lo corregiré y si está todo correcto os mandaré un mail y os mandaré el certificado y con esto pues ya está sí pues lo de siempre a partir de ahora pues, pues van a ver contenidos un poco diferentes he dicho mil veces y ya lo habéis visto, ido viendo no o lo veréis en los vídeos que que todavía no habíamos entrado en ciencias del ejercicio, ¿sí? anatomía, fisiología, ¿sí? pues hay que empezar a tocar. ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, sí que cada vez va a ser un poco más técnico la cosa, pero, pero bueno, también el entrenamiento hay que ir abordándolo por capas. ¿sí? Hemos hecho una primera capa muy superficial, ahora vamos a ir el porqué de las cosas. Tenemos, tenemos el tablero, ¿sí? ahora vamos a ver las fichas, ¿no? cómo se mueven cada ficha, ¿no? para al final aprender a jugar. Pues de eh, siempre, eh, oye, seguidme, eh, compartid, no sé, cosas, eh, haced Patreon, son, no sé, vamos mal vale, en Patreon, o sea, estamos lejos de 100, ¿no? <risa> vale, pues, eh, bueno, anyway, yo ya veis que eh, sigo divulgando porque el conocimiento debe ser libre, universal y gratuito, así que muchas gracias y chao.